iCar TV, para todos los fanáticos de la estética vehicular, vino al showroom de la firma Cooperfield. Estoy con Claudio, que es el representante de la firma. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo andas, Marcos? Bienvenidos nuevamente al show. Es un placer. Obviamente, pues, ya saben, los fanáticos ya te conocen y siempre dicen, bueno, si Marcos lo fue a ver es porque hay una novedad eh. para, este, para este año. Contanos, eso andamos, ¿tú? exactamente. Bueno, la novedad absoluta para este año y lo que va a ser el año que viene es la nueva hotbox de aluminio, ah, que es una gran, gran noticia para todos los que están ahí mirándonos, que son desabolladores. la hotbox es una herramienta increíble que induce calor para que lo sepan que muchas personas reducen tiempo porque con temperatura pueden lograr que el bollo vuelva a su lugar de origen, ¿no? Exactamente, la sacabollos hotbox lo que tiene es una desabolladora que no daña la pintura y que lo que te permite es, otorgando temperatura, distender la chapa y al mismo tiempo generar un campo electromagnético que tira esa chapa para arriba. Es decir, volvés muy rápidamente la chapa a la digamos a la posición inicial, a la posición original, de alguna manera, y saca los bollos. Porque hay muchas personas que quizás tienen la herramienta y, y no tienen entendido que no es para aluminio, o no pueden chequear porque también es como chequea que es de aluminio el auto, ¿no? Por eso necesitaría un micrómetro base férrico para darse cuenta. Exactamente. Igual hay muchas marcas que ya son típicas, como Citroën, eh, las marcas alemanas también de autos, que ya vienen con todo lo que es capó y muchas piezas vienen de aluminio. Eh, entonces ya viene, hay todo un cambio muy grande y de hecho ya adelantándonos bastante en el tiempo, les comentamos que todo lo que son los autos eh, autónomos de Tesla también, que es un boom, una revolución y en algún momento van a llegar acá también. Acá, son llegan. todos de aluminio, con lo cual, digamos, ya es una máquina que está, estás adquiriendo hoy pensando en el futuro. Y claro, para los fanáticos que por ahí quieren obtener información de esta nueva máquina, ¿cómo hacen ellos para ubicarse? No, decir, bueno, mira, quiero, quiero tener una charla con ustedes. Bueno, mira, nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook, barra Cooperfield o en nuestra página web, que seguramente por acá debe estar apareciendo en este momento, Marco, sí, sí. si la postproducción lo permite, que es www.cooperfield.com.ar. A través de la página o a través del Facebook nos pueden mandar un correo y enseguida se contacta un asesor comercial, coordinan una visita y el resto ya corre por cuenta nuestra. Como también Shiny se aclaramos. ¿no? Exactamente, sí, también eso es muy importante. Sí. En Shiny Cars pueden ver la máquina, pueden hacer las demos. O sea, sí. está disponible en, en todos los eh, Shiny Cars del país. Eso es muy importante. Claudio, gracias como siempre por esto. Y bueno, esperemos que los fanáticos ya estén disponibles para aprender y bueno, conocer esta nueva herramienta. ¿eh? Exactamente. Bueno, gracias por la visita nuevamente, Marcos. No, no, no hay que... Bueno, ya sabes Ahora, después de la explicación que acaba de dar Claudio, ¿qué nos queda a ver? Obviamente, mucho más estética vehicular, ¿dónde? Acá, en Shiny Car TV.